Hola a todos, hola Fernando, que por fin te pudiste conectar ahí con el audio, te veía con problemas. Eh, tenemos ahora entonces una nueva sesión en conjunto, y estoy muy, muy contenta porque está funcionando este seminario de una manera maravillosa. Estamos aprendiendo mucho, nos emocionamos mucho, eh, y aunque no lo crean, yo creo que sí, eh, se vienen más se vienen más aportes, eh, vengo llegando de un congreso maravilloso en donde eh, eh, invité a tres expertos más, así que próximamente vienen nuevas, eh, para mí son regalos realmente, el que alguien acepte y que quiera participar. Y hoy tenemos eh, a alguien muy querido, es un... un, un es un profesor de la facultad donde yo trabajo, es el segundo profesor que tenemos en conjunto de la facultad, eh, amigo querido, eh, un, un, un gran profesor del, del Departamento de Literatura, eh, que es Matías Rebolledo. Y Matías Rebolledo eh, acaba de, eh, de sacar un, un libro, que es una traducción, justamente el diario del hospicio y otros textos del gran Lima Barreto que um, creo yo, algo nos contarás tú pero mm. claro, Lima Barreto salvo contados casos es un autor que poco se ha leído al, al, al español y tiene una complejidad y la riqueza, el, una complejidad en su, tra, en, en, en, en, en, su, en su modus escritural y justamente la, la, la riqueza y la complejidad radica en su en su modus operandi lingüístico, ¿no? discursivo, de lengua, el, el, el portugués que él, que él utilizaba. Entonces, nada, eh, yo misma convoqué a Matías, lo invité, cuando me enteré que había traducido este, este texto. Y él mismo me decía, pero yo no sé de traductología, yo traduje. Y claro, eh, si se dan cuenta, el objeto de este seminario es tanto invitar a expertos de traductología, a teóricos de traductología, a, a científicos de, de, la, de, de, de la traductología, pero también... Creo que el, el, el espacio de, del traductor en sí, que nos cuente su experiencia, que, que, no, que nos comparta ¿no? su, su trabajo, o parte de su trabajo, o algunos casos, creo que es fundamental, y esto viene a continuar justamente la última sesión que tuvimos juntos, que fue la, la sesión que, que tuvimos con Armando Roa, me acaba de mandar el, el grupo de, de audiovisuales, el, el video editado, así que Apenas terminemos Martín. se los comparto a todos. Y nada, no quiero dar más la lata y, y dejo con ustedes a Matías. Todo tuyo, el micrófono y la pantalla. Muchas gracias, Sole. Eh, y gracias a todos los que vinieron. Y gracias por la invitación, sobre todo, porque en realidad, yo como decía Sole, aquí me siento un poquito impostor. Sí. Eh, gente, claro, todos estos tremendos traductólogos o traductores que llevan muchos años de experiencia traduciendo. Pero la verdad, bueno, soy un académico, profesor de teoría literaria que traduce mucho y que hasta ahora ha publicado solo una traducción, uh, pero que intento abrirme paso también como, como traductor. Pero es que una práctica que hago habitualmente, también poco por eso eh, también acepto la, la invitación, ¿no? Uh, y feliz, y si sí, el costo, <ríe> por escuchar a toda esta gente interesante, feliz pago el costo, <ríe> el piso. Um, sí, algunas cosas antes de partir con, con mi propio libro. Um, a ver, en cuanto a mi práctica de traducción, eh, bueno, para mí es como una actividad fundamental, que, bueno, por un lado me encanta y yo sé que... Mucha gente fuera de este grupo lo encuentra aburrido, tedioso, pero para mí es casi una actividad creativa. Uh, y que tiene en realidad una función para mí, um, claro, estética por un lado, lo que estoy haciendo ahora traducir eh, textos. Um, particularmente el portugués. ¿sí? Eh, yo tra traduzco también del inglés, pero no literatura. Siento que mi nivel de inglés no es suficiente para traducir bien literatura pero sí traduzco habitualmente artículos, textos, capítulos, etc. Um, en parte porque bueno la, la literatura brasileña, que es lo que me especialicé en mi doctorado y que he hecho hartos años clases también, aparte de teoría literaria, o dentro de la teoría literaria, eh, casi no llega acá, a Chile. Escasamente llega, a, se traduce en Argentina, y um, son textos que si llegan es porque uno los está buscando y encarga a alguien que los traiga, etc. Eh, hay un, además un gran hiato en la traducción hay muchos textos traducidos de los clásicos de Machado de Asís de, um, del mismo Lima algunos te los textos fundamentales los llamados, etcétera y después nos saltamos los autores más, digamos más avanzados del siglo XXI por ahí que se han traducido sobre todo en Argentina como dije eh, pero hay hartos que ahí entre medio quedaron en el vacío y en el olvido y en el desconocimiento total. De eso también parte de, de mi actividad, digamos, casi estético-política, es uh, las clases que hago en el diplomado, en, el, en, en la Universidad de Literatura Brasileña, eh, que tienen que ver con difusión también de este mundo desconocido en realidad para la, el público chileno. Y como ningún texto está, hay muy pocos textos traducidos, dije, bueno, ¿para qué voy a seguir esperando a que los traduzca? Los voy a traducir yo, más o menos eso. Pero también, bueno, también es una función en, eh, importante para mí mmm, académica y docente, ¿sí? Yo dije, traduzco artículos, etcétera, que es lo que hago habitualmente siempre cuando empiezo un curso nuevo, encuentro bibliografía que siempre está en inglés, no se lo puedo pasar a los alumnos y siempre traduzco cosas. Y <ríe> lo hago desde siempre, desde que empecé a hacer curso solo, que me costaba más traducir, ahora que me cuesta menos, Siempre he estado traduciendo. Uh, de inglés y portugués, por supuesto, portugués más bien para los cursos de literatura brasileña. Um, y yo asumía siempre que era una práctica habitual en nuestro cuerpo académico, que todo el mundo traducía los textos, pero sí. la verdad es que descubrí que no. <ríe> eh, yo me llevé esa sorpresa, bueno, con varias gente que me dijo que no, jamás había traducido textos y que... Um, conversando con un profesor que no voy a mencionar, pero que solo sabrá quién es, que es un profesor de su departamento que siempre tuvo problemas en primer año porque, pues, porque daba obligatorios textos en inglés, y le mandamos cartas del comité académico que eso no se puede hacer porque no es un requisito de entrada, etcétera, etcétera pueda discutir conmigo en la oficina y le bueno, con su ayudante porque no traduce los textos? Eh, la, la ayudante era eh, el lingüista inglesa, de lengua inglesa entonces sabe mil veces más inglés que yo y me miraban con cara de así de que le estaba revelando el mundo, así como, verdad se puede traducir los textos, ¿no? Eh, no, jamás se les había ocurrido traducir. Entonces, para mí es algo que yo hago naturalmente y siempre traduzco uno, dos, tres, dependiendo del los, los, tiempo que tenga para prácticamente todos los cursos nuevos que he hecho. Uh, y eso para mí es importante porque son textos que ahora están disponibles, si bien dice abajo, esto es, es un para uso interno del, del curso tanto, no lo publico nada, pero bueno, hay una gran cantidad de alumnos que han tenido acceso a ese material. Docente también, eh, bueno, por ejemplo, el semestre, aparte de usar esos textos en mis cursos, el semestre anterior yo propuse como trabajo final de un curso que hice de literatura francesa, eh, o el trabajo típico de investigación, o traducir gran parte de esta bibliografía que no existe actualizada. Y les propuse eso, y dije, bueno, uno o dos lo tomarán, y la mitad del curso tomó esa opción, ¿sí? Y el, digamos, el plus es que ese, ese curso lo voy a dar de nuevo este año, yo reviso las traducciones y le incorporo a la bibliografía también de este, de este año y a nombre de los estudiantes que se entusiasman mucho con esa forma de evaluar porque era un desafío nuevo. ¿Sí? Um, y fue bien interesante. Había, claro, gente que yo sé que tiene mejor el manejo de la lengua que yo, pero claramente no tienen la práctica de la traducción, entonces igual tuve que meterle mucha mano y, y etcétera, ¿no? Como hay aspectos que son mmm, puramente lingüísticos, otros son más bien estilísticos, eso no se dice así en español, Quería mucho mejor así, o reiteraciones, o etc. Uh, o de conocimiento también de, de cultural o, o crítico, también ya que son textos literarios, de repente hay, hay palabras que forman parte de un metalenguaje, que si ve la traducción directa sería la que puso el al alumno, no es la que corresponde realmente como metalenguaje, por ejemplo, o el conocimiento cultural. Uh, y eso fue bastante eh, exitoso. Los alumnos, me, de hecho, me agradecieron bastante la, la opción de, de trabajar así. Les dije: es más trabajo, es mucho más trabajo que hacer un, que hacer un, un trabajo cortito. Tómate tiempo. Pero se tomaron el tiempo. O sea, les gustó mucho la, la opción. Y eso también me indica que hay un interés genuino por, por, por la traducción, también como, yo creo, con la dimensión creativa que tiene la traducción. ¿no? Eh, Traducir un texto significa que van a conocer muy bien ese texto también. Así que para mí es como... Significa que tienen que meterse en el texto, conocer el, la materia, conocer el contexto de lo que estamos hablando, etc. Así que no es que le esté evaluando solo por un texto. Bueno, hice otras cosas más en relación con esta traducción, pero no quiero explicarla ahora. Luego... ¿Por qué? Bueno, ¿por qué en portugués? Porque traduzco, puedo traducir de inglés y de portugués, pero en, en literatura solo dije... En, en portugués, ¿no? Eh, probablemente me es más fácil traducir en inglés cuando traduzco un artículo, pero el manejo de la lengua en un nivel, podría llamar estético, prefiero no meterme con el, con el inglés. Y además hay muchos traductores de inglés y ahí viene la, la otra parte, ¿no es cierto? Que eh, la ausencia de literatura brasileña en, en Chile, si no, nadie conoce nada. Si los que conocen literatura brasileña, si es que conocen, a mí me sorprende eh, solo que digas, bueno... El gran Lima Barreto, <ríe> me sorprende que lo conozca, que bueno, me he leído mucho, pero la mayoría ni siquiera de, de nuestros colegas probablemente conozca a Lima Barreto o conozca a Machado Asís, etcétera, ¿no? Para qué decir público en general. Clarice Inspector ahora está mucho más presente en las librerías, eh, algunos autores actuales, Rubén Fonseca está traducido casi completo y aparece en la librería en Tajamar, por ejemplo, está publicado Rubén Fonseca casi entero, no, no casi entero, pero mucho, eh, pero muy poco, muy poco más entonces yo tengo una gran colección de libros en español en mi casa porque cada vez que pillo uno lo compro porque sé que son ediciones pequeñitas que van a un poco y es la forma que tengo de hacer clases ¿no? bueno, también portugués porque me encanta la lengua es una cosa que digamos de amor a la lengua y creo que eso también es, es fundamental para, para la buena traducción ¿sí? me gusta y en el, el fondo una de las grandes dificultades siento el portugués el lograr transmitir la riqueza de la sonoridad y de la musicalidad que no se va, que pierde en parte evidentemente pero eh, eso es digamos una de las principales eh, dificultades y yo diría también otra de las dificultades más importantes del portugués porque yo no podría decir una es una lengua muy fácil de traducir eso sí yo, a veces le digo a mis alumnos Lean nomás este artículo en portugués y con diccionario al lado se puede leer fácil, ¿sí? que no sepan nada, se demoran más, pero se puede leer. Pero el, el problema de la traducción diría como lo más difícil, bueno, un, un por un lado eso, la, la sonoridad de la lengua, la, el ritmo que tiene, la cadencia, etc. Pero también el, el riesgo es que es muy fácil, entre comillas. El riesgo es muy fácil que uno cuando está recién aprendiendo portugués pasa mucho que como son bueno, tiene el mismo tronco de historia de la lengua. Aquí voy a mandarme el carril, Sole, que es de tu especialidad, pero, pero en el fondo, en muchas palabras eh, se bifurcaron en algún momento, ¿no es cierto? Y como toda la, la historia de la lengua está llena de usos eh, afectivos del lenguaje, metafóricos, metonímicos, etc. Eh, de pronto, hay, hay muchas palabras que parecieran ser exactamente lo mismo, pero es al revés. <ríe> así como aprendiendo, uno dice, ¿por qué esto es así? ¿Por qué? Eh, basura, que uno dice, bueno, basura, no es escoba, que es lo que sirve para barrer la basura, ¿no? Basura, basura se dice escoba en portugués, o eh, cuando dicen copo, quiere decir eh, vaso, y cuando dicen vaso, quiere decir copa, ¿sí? Que es, son cosas al revés, ¿no? Um, y es el problema porque, claro, yo esas cosas las manejo, pero de pronto aparece una palabra nueva, un uso nuevo, que yo lo doy, asumo que quiere decir tal cosa, voy a piloto automático, traduzco y ya. Y me equivoco. Eh, por un ejemplo, hace poquito, en otro texto que estaba traduciendo, pero en un, un cuento, eh, aparece la palabra entumecido. Y bueno, entumecido o entumido también no se usa más bien acá en entumido. Quien eh, en realidad literalmente quiere decir que un miembro, en español, un miembro no está funcionando bien, está entumido, en ¿no es cierto? No puede mover el brazo porque está entumido y uno lo usa más en, en Chile el uso coloquial. Es, también por, digamos, casi causa y efecto, uno dice casi como frío, ¿sí? Porque uno está entumido de frío, uno se puede mover por frío, por, por defecto entumido quiere decir que tengo frío, ¿no? Eh, y entonces está entumido. Eh, pero en realidad entumido literalmente quiere decir, o de, digamos de su, en su origen, entumecido, uh, eh, hinchado. Y por defecto algo que está hinchado no se puede mover, <ríe> sí, pero en portugués eh, eh, quiere decir literalmente, se mantiene ese significado, hinchado. Como, mmm, bueno, como este es un texto de, además, una, de literatura, como podría llamar hasta cierto punto, eh, erótica, <ríe> entre entumido como un miembro que no funciona <ríe> y entumido como hinchado, digamos, una diferencia ontológica prácticamente, ¿sí? Eh, esto es el problema un poco de la, de la lengua, ¿no? El, el, el quedarse con ciertas palabras que parecieran decir exactamente lo mismo, pero realmente quieren decir o todo lo contrario o algo eh, no necesariamente eh, contrario, pero digamos que por el contexto se entiende que va para otro lado, ¿no? Um, o algunas cosas culturales que yo después explico en algunas notas al pie en el, en el texto, ¿no? Eh, ahí voy a hablar un poco de las dificultades con este texto en particular ¿no? de ahí, bueno, eh, voy a hablar un poquito de, de, de Lima, del texto porque voy a hacer esto más o menos corto um, voy a compartir pantalla bueno, tengo varios antes de, de esta traducción que bueno, aquí está el, el, el libro, no sé muy bien, no sé si ve bien que quedó que muy bonito la edición, me gustó mucho quedo con, con el, el hospicio ahí en, con la, la solada para que muy bien, la edición muy muéstralo, bonita muéstralo de nuevo para tomarte una foto con el libro ahí al lado <ríe> <tuyo>. mira <ríe> por el otro, ahí, sí y es la foto icónica de él, qué maravilla, gracias <ríe> eh, tuve varios bueno, proyectos de traducción, esa fue una invitación también de la editorial Montacerdo, porque conozco los, bueno, sobre todo muy un, un amigo de uno de los fundadores bueno que la idea era traducir el, eh, a algunos de los autores que estaba leyendo, que conociera bien, que fueran muy buenos, así que no iba, no iba, iban a llegar, ¿no? Y ya llegó la primera propuesta que hice, estábamos en la mitad de la, del invitándolo a, a la traducción y salió en Random House <ríe> el, el texto, sí, así que mi primera edición se fue al agua. Eh, luego el siguiente que me gusta mucho, eh, que sacó una novela hace muy poquito, 2020. Eh, de hecho, me contacté con el autor, está súper de acuerdo, pero de ahí de pronto los problemas de editorial, lo, el problema de financiamiento y este se había ganado un premio importante, los derechos eran de la editorial, no había mucho que ofrecer, básicamente eso. Y luego salió, esto lo recomiendo mucho, en Tus esta es la que yo quería traducir, que se llama Torturoso de Itamar Vieira Junior. Me alegro mucho que la hayan traducido, pero uno me lo agarró random, otro, otro sketch, así que creo que eran buenas recomendaciones, pero fueron eh, actos fallidos, ¿no? Uh, mi intención es seguir por ahí. Les voy a compartir um, para presentar un poquito, porque yo sé que Lima Barreto suele feliz, pero poca gente lo conoce. Entonces, optamos finalmente por Lima Barreto, no, no Lima Barreto, yo lo propuse, Um, también por una, una una cuestión bien práctica eh, alguien que no tuviese derechos de autor dice llenamente no es cierto y que no estuviese estar lidiando con eso y que fuese un buen texto y que no fuese asequible acá etcétera no entonces aquí está eh, y también parte un proyecto que yo voy a explicar ahora hacia dónde estoy enfocando también la traducción lo que no, no, hacia donde quiero enfocarla no Está el, bueno, Lima Barreto. Eh, en realidad, Afonso Henriquez de Lima Barreto. ¿sí? Lima Barreto el, siempre aparece como Lima Barreto, pero en realidad son los apellidos. Eh, el diario El Hospicio y otros textos. Yo creo que ni los brasileños saben que es su apellido, porque muchas veces aparece Barreto, Lima y aparece en la bibliografía. ¿sí? Eh, bien. Estas son las. Bueno. Lima, esta es una realidad como la foto más así como del más tipo dan, dandiesca de, de Lima cuando, en su apogeo. Eh, esta es la primera edición que salió del, del texto. Eh, ahí sale, bueno, aquí la fecha, es un texto escrito en 1920 y el otro en 1921. Lima Barreto nació en 1881, murió en 1922, ¿no? Así que son hacia el final de su vida. Eh, y la reedición que salió hace poquito, la, la que está ahí, pero eso fue recién publicado en 1956, muy muy tardíamente, cuando ya se estaba eh, revalorizando bastante la obra de, de Lima Barreto, ¿sí? Todo esto eran manuscritos, y la letra de, de Lima Barreto es prácticamente ilegible, es como una rayita con un poquito así, como unos, un puntito, significa que hay, es casi ilegible, entonces es como un, casi un, un acto de paleografía. ahí. Eh, bueno Estas son las dos ediciones, los dos libros más importantes, más conocidos. Estos sí están traducidos en, en español, por ejemplo, en no puse el año aquí, esto es 1909, la de Sayas Camina. En estas ediciones Ayacucho, estos libros grandes que vienen, Tapa Negra, vienen estas dos novelas, por ejemplo, porque vienen con el estudio, etc. Está, por ejemplo, la Biblioteca de la Chile, está en español, etc. Hay muchas ediciones en español, sobre todo de El triste fin de Policarpo Cuaresma. 1911-15, porque 11 apareció publicado serialmente y nadie lo pescó. 1915 apareció como libro y ahí sí tuvo un relativo éxito y fue más o menos el único éxito que tuvo en vida Lima Barreto hasta de 1909. Le fue mal, yo voy a explicar por algunas razones, porque le fue mal, eh, salvo en un círculo reducido de, de escritores. Um, Sí, voy a leer, esto es parte del prólogo, yo escribí en texto un prólogo y notas y la traducción, ¿no? Prólogo que se llama Triste Film de, de Lima Barreto, precisamente al título de Policarpo, por Lima Barreto se sitúa justo en la transición entre la esclavitud y su evolución, esto es parte de la historia de Brasil que no todos conocen, el último país en toda América que abolió la esclavitud, recién en 1888, o sea, en, tenía siete años cuando Lima, cuando abolieron la esclavitud, él no fue esclavo ni su padre tampoco. Pero bueno, era de la raza esclava, por así decirlo. Entre la monarquía y la república, también la monarquía Brasil, todo el siglo XIX fue monarquía, el imperio de Brasil, ¿sí? hasta 1889. Entre el siglo XIX y el XX, eh, bueno, sobre su vida también, eh, puesto que su madurez literaria surge desde el proceso de autoconciencia crítica, la conciencia de clase, de raza la mirada satírica sobre su, su sociedad y sobre todo el lugar que ocupa su propia historia dentro de todo ese entramado social, político, cultural, espacial, etc. No es literatura autobiográfica propiamente tal, pero de alguna manera exuda, derrama su vida en los textos y desde ese eje vivencial crea su mordaz mirada sobre su entorno. En los tres textos que aquí se presentan, en el libro, ¿no es cierto?, la recurrencia entre experiencia y ficción es pavorosamente exacta. Lima, bueno, nació, no voy a explicar mucho, hablar mucho de Lima Barreto, pero es yo diría eh, el autor más importante y quizás el único muy, más relevante entre la transición del siglo XIX al siglo XX. Antes del siglo XIX hay varias figuras importantes, sobre todo un monstruo en la literatura brasileña, que es Machado Asís, eh, que también era mulato. Eh, y después la gran época de la novela brasileña es la década del 30, donde están todos los autores que si alguien ha leído la literatura brasileña surgen ahí. George Amado, eh, Graciela Ramos, los primeros textos de Guimarães Uyma, Rosa, eh, etcétera, Lins do Hego. Todos los grandes autores brasileños son de la década del 30. Entre medio es como la época del panacenismo, preciosismo, un poco en la, en la onda del neoclasicismo, bien florido y bien vacuo. El eh, único que ahí sale, eh, surge es Lima Barreto, y lo que decía eh, la Sola hace un ratito era, es cierto, eh, Destaca, entre otras cosas, por su, prosa, por su prosa oral, por el uso oral del lengua, lo cual fue muy mal visto en la época porque tenía que ser todo muy, ¿no es cierto?, florido. Eh, y la crítica social. La crítica es... No es el primer autor negro. Es casi el primer autor negro. Pero, por ejemplo, para hacerle el contraste con Machado Asís, que es el que murió en 1908 y siempre fue una figura fundamental en la literatura brasileña, a costa de... Blanquearse también un poquito no aparece ningún personaje negro en ninguna novela de, de Machado así sí por ejemplo eh, la, el problema de la de la raza el problema de la negritud, el problema de la exclusión el problema de las diferencias sociales es el gran tema de las novelas de, de Lima porque el gran tema de su vida sí eh, estudia estudia ingeniería nunca logras salir porque bueno lo reprueban 150 veces en el mismo curso en el fondo ahí hay un problema también evidentemente de de exclusión eh, y luego tiene, no tiene prácticamente nada de éxito como escritor, salvo en su, en su grupo. ¿no? Esa primera novela que escribió, eh, a, lo, bueno las, las memorias del, del escribano, Isaías Camina, es otro eh, Lima Barreto, ¿sí? que trabajó en el, en el periodismo, tuvo acceso el, a los diarios, ¿no es cierto?, y lo que se muestra acá no es solamente una gran sátira de la sociedad, sino también gran sátira de ese mundo. Ese mundo es el que controla las editoriales, el que controla las críticas, y que el texto no es que haya sido bien o mal criticado, sino que simplemente desapareció, nadie lo, lo eh, criticó realmente. ¿Por qué? Porque estaba yéndose en contra de todo el mundo, periodístico, editorial, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, evidentemente, eh, perdió su pega y perdió también la, la posibilidad de ser un... Este, este libro lo publicó en Portugal, no lo pudo publicar en, ni siquiera en Brasil. Um, eso, el problema de la raza es un problema fundamental. Pensemos en el... Tuvo la suerte de tener educación, tuvo la suerte de ser, entre comillas, un ilustrado, eh, no titularse. Pero bueno, pensemos en el contexto en Estados Unidos, ¿no es cierto? Abolición eh, de esclavitud hace 150 años y sigue siendo un problema de la raza. Eh, eh, el problema de la raza, ¿no es cierto? De, no solamente el problema del racismo, sino de la diferencia de sueldos, de la diferencia de acceso al trabajo, de la diferencia de las publicaciones, etc. Uno conoce así con suerte a Toni Morrison y no mucho más ¿no? de la literatura eh, negra en Brasil. Bueno, James Baldwin está apareciendo ahora, pero no mucho más. Eh, pensemos en el contexto en que eh, Lima nace esclavo, o sea, no, no nace esclavo, sino que nace en el periodo de la esclavitud. Entonces no ha pasado eh, ni dos décadas, ¿no es cierto?, desde que se abuela la esclavitud, y tenemos este eh, negrito, ¿no? que se da el trabajo, además, de criticar todo el sistema social, patriarcal, eh, racial brasileño, ¿no? Bueno, así que mal le fue. Um, ¿Por qué el diario del Hospicio, no? Y aquí también cito un poco del prólogo eh, la novela El diario del Hospicio y, el, y el, o sea, el, el diario el y la novela El cementerio de los vivos, digamos. ¿sí? ¿no? que una novela inconclusa, muy inconclusa. Eh, la novela y el diario son un material inigualable sobre la época, sobre la desigualdad de raza, de clase, sobre la caída del dios del positivismo que se desmantela a pedazos en la novela, sobre la vida bohemia intelectual de un río en plena transformación, del profundo dolor y la conmiseración por sí mismo y por sobre todo, por el otro, su semejante. Documento, por supuesto, sobre la dura experiencia de la locura y peor, de la locura y la pobreza desde su propia mano. Eh, el diario del Hospicio es un texto que él literalmente llevó cuando estuvo por tercera vez internado en el, el hospicio, el, lo llamaríamos nosotros ahora el, el manicomio, o sea, el, el sanatorio mental, ese es el hospicio. ¿sí? Eh, tiene una relación muy importante con la locura eh, Lima Barreto, triste también relación porque... Eh, creció un poco en un entorno de, entre comillas, locura. Su, su padre, que tenía una buena formación, fue eh, una especie de administrador de uno de los sanatorios que había en ese momento. Entonces él, él vivía ahí. Uh, y por ahí, cuando ya Lima tenía alrededor de unos eh, 25 años, sí, más o menos, estaba terminando su carrera, eh, de un día para otro el papá le vino un brote psicótico y se volvió loco. Y él se tuvo que hacer cargo entonces de su casa, de sus hermanos, de todo, digamos, y ahí un poco pasó a vivir en la, en la miseria, ¿no? No tuvo ya más posibilidades de, de ejercer. Eh, trabajó, así como funcionario público, y ese también fue un gran tema de, de su de su escritura, un poco pienso como en, en Kafka, era muy buen funcionario público, pero todo lo que escribía tenía que ver con la, el horror <risa> del funcionamiento de la, del sistema público, ¿no? Eh, y empezó a caer en el alcoholismo ya eh, por esa misma edad entonces la, las veces que fue internado en el, en el hospicio fue por delirio alcohólico eh, y de eso murió también ¿sí? entonces fue hospedado o sea fue esta, este diario lo escribió en, en... cerca de Navidad entró de 1920 y salió después de un par de meses en 1921 pero ya, ya estaba enfermo y la verdad murió poco tiempo después eh, su papá murió también como un mes después que murió de... eh, Digo también esa relación con la locura porque, por ejemplo, eh, Policarpo Cuaresma tenía loco también, luchando contra un, el sistema. ¿sí? Eh, quiere encontrar que los brasileños, realmente brasileños, y trata entonces, dice, ah, oh, los brasileños es hablar en la lengua tupí, entonces empieza a hablar en tupí y le va mal. Y cosas por el estilo hasta que termina finalmente en la cárcel y luego eh, loco. Uh, la novela que escribió 20 años antes, ¿no? O 10 años antes. Mm, entonces esa, esa es la, la experiencia del diario de hospicio. Eh, y por eso una, es un texto muy crudo, un texto que man, se mantuvo eh, inédito durante, como lo puse, ¿en cierto? más de 30 años. Um, y la novela, El cementerio de los vivos, es, tiene dos partes, no está, ya les dije, no concluía la novela para nada. La primera parte es un poco el romance, que, que crea, que también es medio autobiográfico, eh, y la segunda parte es la experiencia en el hospicio, que es, eh, durante grande, gran parte del relato, salvo algunos cambios de nombre, es del diario. No, no tiene, casi, a veces, ni siquiera diferencias de estilo. ¿no? Eh, eso. Entonces, son, eh, es, este intelectual, por un lado, muy inteligente, muy eh, leído, letrado, ¿no es cierto?, eh, que se pasea por la biblioteca del hospicio, um, mientras para decirlo de, de manera un poco eh, cruda, ¿no? Mientras los locos le, le saltan encima, le quitan los libros y cosas por el estilo, sabiendo que es un poco superior al resto, entre comillas, puesto que es un loco sano, entre comillas. O sea, tiene delirio alcohólico, sabe que, que, que sufre de eso y, y bueno, estuvo un momento eh, hospedado en la parte de, que se podría llamar de caridad de la época, donde está como lo más miserable de toda la sociedad. Entonces, en la lucha entre... Eh, su proyecto intelectual, que también es como una cosa súper fuerte, de tener un proyecto de ser escritor, de ser intelectual, etcétera, etcétera, y verse rebajado como a lo más abyecto en alguna manera de la sociedad, sobre todo vista en, en, en esa época, ¿no? Um, bueno, eso, esos son los textos. Entonces, incluye tres, tres textos. El diario, que, que llevó Lima en esa tercera reclusión en el manicomio, que es un testimonio, como dije ya, directo y crudo de este escritor en plena decadencia alcohólica. Eh, inteligente y plenamente consciente además de esa decadencia. En gran parte del texto es la reflexión sobre eso, sobre a qué, por qué he llegado ahí, ¿no es cierto? Y va hasta lleno desde, bueno, reflexiones filosóficas sobre la vida, sobre la muerte y sobre todo, por supuesto, la locura, eh, la autocrítica, los pensamientos suicidas, ¿no es cierto? A partir de esta mirada desgarrada, este loco sano, como lo pongo yo, porque no es, no es que tuviera eh, un estado constante de locura, simplemente, no tan simplemente, pero caen estos estados de, de delirio que duran varias semanas y después tienen que curarse ahí adentro, ¿no? Um, y sabe que eso, eso, se sabe superior a estos compañeros, pero también sabe que son sus pejos. Él es, ellos también, ¿no? Segundo, esta novela eh, inconclusa, eh, que es el Cementerio de los Vivos, el protagonista se llama Mascareñas, pero es, es Lima Barreto, ¿sí? Y grande, gran parte del texto está en, en es básicamente... Um, la novela, o sea, perdón, el diario uh, salvo la primera parte que es más donde inventa un poco la historia, el romance sí, la, el, donde... que también parte es biográfica ¿no? y, y cae en esta locura también en este alcoholismo cuando muere su esposa y luego como una especie de apéndice también un cuento que sí publicó, que sí está concluido porque la novela queda hasta ahí nomás, o sea, no tiene un, un cierre y, y también es muy evidentemente inconclusa Um, en el estilo no es un estilo cuidado, no es un estilo pulido tiene repeticiones, tiene um, errores también dice que entra a la derecha pero después dice que está a la izquierda cosas de ese tipo, ¿no es cierto? que uno en la traducción se va dando cuenta porque lo traduje lo de otra manera etcétera eh, pero bueno, porque es, es un texto que no está pensado ni siquiera para su publicación ¿sí? Uh, y tengo, este último texto se llama ¿Cómo llegó el hombre? que sí fue un cuento que publicó, yo de las cosas que recomiendo más de Lima Barreto son los cuentos, um, que es de la experiencia que también, el, el, la, la, o sea, el cuento es, es una fantasía de alguna manera, eh, medio alegórica en realidad, eh, pero es la experiencia de ser humillante que él tuvo y que lo describe en diario también, de ser trasladado al manicomio en... Lo que se llama el carro fuerte, que es como un carro blindado, tirado por caballos, donde no hay donde sentarse, agarrarse, donde todo el mundo te va viendo en la calle mientras eh, te van llevando al hospicio, al etcétera, etcétera. Y esa experiencia traumática, humillante, es la que escribe, pero de manera como hiperbólica en este cuento, cómo llegó el hombre. Y claro, ahí están las dos fotos de Lima, la que yo usé, para, o sea, usaron para la portada y la, la que usaron para, o sea, y la, esta otra, que la pongo también, el prólogo, como contraste, porque esta es la foto como más oficial de Lima Barreto, la. la que aparece a la izquierda, ¿no? Eh, como un, una especie de dandy, ¿no es cierto? Muy elegante, muy orgulloso también de, de sí mismo, ¿no es cierto? Hasta medio regordete, ¿no? Y aparecen a veces en, en, en algunas fotos contra intelectuales y aparece con ese, ese orgullo que se ve también en, como ese orgullo fracasado que se ve en el diario, ¿no? De, de pertenecer al mundo intelectual. Y esta es la, en la, entra, en la foto precisamente, la, entrada, la última entrada los Pichos. ¿Sí? Esta es la foto que le toman cuando, como, porque entró a través de la policía, entonces como el, la foto que le toman, eh, donde ya aparece, bueno, con esta mirada perdida en el vacío, ¿no? Como muy demacrado, deshaciado, etcétera eh, Se ve unos 20 años mayor, pero han pasado alrededor de 5 años entre una foto y otra, 6 o 7 años, ¿no? Eh, eso es un poco lo que muestra el, el trayecto de, de, de Lima, no tenía ni 40 años acá. Um, eso. Algunas cosas sobre la traducción. Eh, bueno, eh, uno, la inclusión de obviamente los tres textos juntos. Y me parece que era fundamental los tres textos juntos. Eh, el Cementerio de los Vivos está traducido. Yo lo descubrí hace poquito. Cuando estaba, de hecho, cuando estaba traduciendo el texto, más o menos apareció una traducción en España. Una edición editorial pequeña, ¿no es cierto?, que tradujo el, el Cementerio de los Vivos el otros dos, el, el cuento y el diario no estaban traducidos, por lo menos hasta el momento en que yo empecé a traducir. ¿no? Pero me parece que la novela no funciona sola. ¿sí? De hecho, por eso esta traducción, eso fue decisión editorial, eh, le pusieron el diario de los, de los y otros textos, porque en realidad el texto más potente ahí es el texto referencial, autobiográfico, que no está pensado para ser publicado tampoco. ¿no? Y el texto, el texto como objeto, la elaboración estética de eso, que tiene, la verdad, muy poca reelaboración, es Casi transcripción hasta cierto punto. Está muy incompleto, está muy eh, poco pulido, etcétera, Pero mirándolos juntos, digamos, eh, sí, es un texto relevante porque nos muestra, por un lado, está la unidad creativa de los textos de, de estos tres y la potencia que tienen, ¿no es cierto? Y también la mirada genética, un poco de, de cómo crea sus textos, eh, y la relación, ¿no es cierto?, que tiene entre eh, vida y obra, que es. Eh, directa, ¿no? Entonces, claro, hay mucho humor en las, en las primeras novelas de, de Lima. Hay una mirada muy satírica, muy irónica, ¿no es cierto? Pero hay eh, uno entiende que, claro, efectivamente Isaías Caemilla es casi prácticamente Lima Barreto. Y es entendible que todos los, sus colegas se hayan, eh, hayan sentido absolutamente aludidos, aunque se hayan llamado con un nombre en clave. El nombre en clave era eh, demasiado evidente. Igual, ¿no? Eh, el proceso de creación se puede ver también a partir de esta de estos textos, ¿no? Eh, luego es, hice esta introducción, que no sé, es cortita en esta edición, por lo menos tiene como mmm, 12, no como 15 páginas, ¿sí? Pensando sobre todo en el público local, ¿no? Esto es lo mismo que estoy haciendo ahora, presentar aquí en el Lima Barreto, porque para un brasileño es, es como hablar en Chile, no sé, de Manuel Rojas, alguien que probablemente eh, muchos no conozcan, pero digamos, es una figura que parece que, que eh, fundamental en la literatura chilena, que quizás no la hemos leído, pero hemos hablado de, escuchado hablar de él, etc. Es una figura muy importante de Lima Barreto, pero el público chileno no lo conoce. Um, no, es un estudio, ¿sí? no es un estudio, no es un estudio, este texto no es una edición crítica, ¿sí? pero creo que es fundamental presentar el autor, presentó el autor, presentó uh, un poco una reflexión en torno a estos textos y también introducción en relación con lo que estoy explicando también, de por qué estos textos juntos, dónde surgen, etcétera, etcétera, ¿no? Y um, también está la inclusión de notas explicativas, eh, no son demasiadas, no, como digo, no es una edición crítica, se pueden saltar si a alguien no le interesa, pero son como el texto entero contando la, la introducción de los tres libros, 88 notas, <risa> no son tantas, ¿sí? Eh, pero, no, claro, no es una edición crítica en ese sentido, pero son tantas las referencias que, que da, por ejemplo, a, um, el río de la época. Menciona calles, menciona barrios, eh, menciona precios, cosas por el estilo. A mí, bueno, por lo menos como lector me gusta saber esas cosas, entonces pongo notas así al pie como, bueno... Se refiere al barrio, por ejemplo, el barrio de Alapa, que es un barrio, si aquí alguien va a turistear a, a, a Río, va a conocer el barrio de Alapa, que es un barrio muy tradicional, que es un barrio donde se puede comer, bailar, etcétera, muy caro, pero que era el bar, barrio como popular del, del malandragem, dirían en, en, en Brasil, como del, de la prostitución, del, del barrio bohemio, etcétera, etcétera. Muy popular, muy tradicional. Entonces, va en, en esta mezcla entre intelectuales, eh, mafia etcétera, ¿sí? las ruedas de samba nacen ahí, etcétera, ese tipo de cosas so, esas van como explicaciones no muy largas ¿no? algunas a, a, explicaciones teóricas también en relación con ciertos conceptos que, que va describiendo eh, obviamente algunos usos que mantengo a veces el uso coloquial, por ejemplo a mí no me gusta traducir la palabra saudade porque creo que saudade es casi como un sentimiento nacional brasileño, entonces pongo, dejo la palabra y noto el pie así como qué es lo que quiere decir, o los usos de repente dice, qué sé yo, eh, no me acuerdo, ya ni, ni siquiera me acuerdo con una traducción, creo que mandar como la cuenta del cerro, una cosa así, que el uso chileno, pero en portugués es mandar a las ortigas, qué quiere decir, mandar a las ortigas, no, que no tiene ningún sentido en, en español, entonces viene la nota al pie, igual si alguien quiere saber cómo, cómo se dice realmente eso. sí eh, Eso, entonces no son tantos, sin la, la introducción vienen más notas, más referencias, eh, algunos referencias, algunos estudios, algunos conceptos, etcétera, que trabajo en la introducción, aunque sea un texto de, de difusión. Por eso se pueden saltar eventualmente. Bueno, algunos problemas de, la, de esta traducción eh, en particular, bueno, salvo el cuento, son textos, como dije, inconclusos, no pulidos, con, incluso con errores. Y algunos errores, y ahí vienen un poco la, eh, ciertas decisiones de la traducción, algunos, algunos errores los mantengo, otros los, los, los mantengo porque me parece importante y lo pongo... Lo, lo pongo, esto así en el original, eh, textos en blanco, viene mucho texto en blanco que yo la verdad eh, mm, me salto decir así como esta parte está elegible, por ejemplo que viene el texto original, me decís sacarlo nomás para que sea una lectura más, más fluida, no pero viene esto con errores, porque lo que dije, la, eh, como dije el manuscrito original, es casi legible, ¿sí? Entonces, gran parte del texto es una actividad de paleografía, prácticamente, así Como describir, o sea, entender qué es lo que está diciendo eh, Lima realmente, ¿sí? Um, de ese modo, no sé si podría llamarlo un problema, pero algo como desafío de las traducciones, eh, como yo dije al principio, con el portugués en general, mantener el, el, algo del estilo, de la musicalidad, etcétera, si es que se puede, eh, el ritmo de lectura, eh, Corregir también ciertas cosas porque no son textos puridos o bien eh, vienen como una... no está pensado para su lectura, son anotaciones nomás, o bien, eh, bueno, el mismo portugués ha ido actualizando su, su propia eh, gramática, ¿sí? Entonces la puntuación no, no equivale, ¿no es cierto? De hecho, si uno lee un texto, no sé, publicado en 1930, una reedición de 1990, por ejemplo, va a venir con otra... Eh, Um, ortografía y otra gramática. ¿sí? Um, el estilo oral que tiene, incluso lo, lo no pulido, hay que mantenerlo de alguna manera. Se tiene que notar, ¿no es cierto?, que un texto que no es tan tra trabajado, ¿no es cierto? Y donde se mezcla un poquito a veces lo poético con lo muy coloquial. ¿sí? Entonces, esa no es un texto puramente coloquial, no es un texto poético eh, como quizás segmento de su novela, pero están entre las dos cosas. Eso, el uso también coloquial y muy local de la, de la lengua, porque el coloquial, una cosa es saber hablar como, y entender un brasileño actual, y un brasileño hay que decir tarioca porque, porque es un continente entero, o sea, como hablan tan distintos los brasileños en distintas zonas geográficas como, qué sé yo, los peruanos de los argentinos, los chilenos de los colombianos, es, es tanta diversidad, ¿no es cierto?, de acento y, y uso local, ¿no? Pero también del, del Carioca de los años 20, o sea, no es exactamente. Hay mucho modismo que yo no, no conocía. Y ahí me traté de traducir lo mejor posible, también consultar, etcétera, Pero tampoco es necesariamente un, un lenguaje que eh, maneje un Carioca actual. ¿sí? Evidentemente. Um, por ahí pasó una, uno de los, de los casi errores grandes de la novela, o sea, de la traducción, porque salía en un momento. Describiendo un personaje, decía que tenía una fisonomía bragantina. Empecé busca a buscar bragantino, no me salía mucho por ningún diccionario bragantino, salvo que venía de un pueblo en Portugal que se llama Braganza, que, que generalmente se usa como adjetivo para describir gente como muy tosca, ruda, etc. Así que, era. Se puse era tosco, ya, como nortino. En, en Brasil, decir nordestino es como decir, como, como la, donde viene la, la, la, la línea más pobre de Brasil, etc. Y ya, por pues, lo que así. En mi primera versión, igual no había. La segunda versión le di una vuelta más a eso y claro, en realidad es, era evidente, pero no fue tan evidente porque en realidad se refiere a la casa de Braganza, que es la casa que reinaba Portugal <ríe> y que fue en fondo la casa de, eh, y que para él es muy directo porque hasta 1889 el rey de Brasil era un rey de la casa de Braganza, entonces hablar de Bragantino en realidad está hablando de, eh, es como para que nosotros dijéramos un perfil borbónico. Para nosotros nos suena inmediatamente, sabemos a lo que se refiere, pero eh, que en un caso, una fisonomía borbónica sería decir, bueno, feo como la noche, oscura, pero oscura, pero, eh, pero sabríamos a lo que se refiere, ¿no? Eh, y eso, o sea, estaba traduciendo algo que era muy tosco por, en realidad, aristocrático. Al final le, traduje, le puse vagantino, pero le puse la nota explicativa, creo que era lo más, mejor, ¿no? Eh, Probablemente para un brasileño actual tampoco a Bragantino le suene mucho. Si, igual que en Chile, tampoco los brasileños saben demasiado su propia historia. Ni siquiera tienen tan claro que fueron monarquía durante casi 100 años, en, en, en, hasta 1889. ¿no? Y falta de tiempo, por supuesto. Esta una es una actividad, digamos, secundaria que me gustaría que fuese más importante. Me gustaría eh, potenciarla más feliz. Dedicaría una parte importante de mi eh, tiempo. Eh, a la traducción. Traducción, digamos, con efectos como este que se pueda servir para la difusión, pero es una actividad fuera totalmente del mi horario de trabajo, entonces no tiene todas las revisiones que yo quisiera. Eh, evidentemente, la primera edición venía con algunas erratas que ya lo subsanamos, tratamos de subsanar para la segunda edición, eh, que es normal también. Eso, eso es, ya son los problemas fundamentales. Eh, si tengo tiempo, quería poner. Sí, voy a terminar con eso. Eh, algunos fragmentos, extractos que me parecen significativos de la novela, en, o sea, del, del diario. Entre medio hay descripciones de la biblioteca, hay descripciones del espacio, ¿no es cierto? Hay de todo, se va mezclando todo, ¿no? Volví al patio. Qué cosa, Dios mío, me sentí ahí con un pavo en medio de muchos otros, pastoreado por un buen portugués que tenía un aire rudo pero dulce y compasivo de campesino trasmontano. Él ya me conocía de la otra vez, me trataba de tú y medio cigarros. Eso es una distinción que se pierde un poco en la traducción en español, porque vos es el... se traduce como tú, pero en realidad vos es usted. Y existe el tú en portugués que prácticamente no se usa, que prácticamente está desapareciendo. Eh, es una, un uso muy íntimo, así como quizás entre parejas, quizás entre hermanos, pero ya prácticamente desaparece. Eh, entonces hay otra, hay otro, el usted se, se, es otro uso, ¿no? Entonces el você que es usted se, eh, en realidad se traduce como tú de, tu medio de cigarro. La otra vez fui a la casa principal y me hice trapear el pasillo, lavar el baño, donde me dio un excelente baño de ducha de cordel. Todos estábamos desnudos, las puertas abiertas y yo tuve mucho pudor. Yo me acordé del baño de vapor de Dostoyevsky en la casa de los muertos. Mientras trapeaba, lloraba. Pero me acordé de Cervantes, del propio Dostoyevsky, que debieron haber sufrido más en energía en Siberia. Ah, la literatura o me mata o me da lo que yo le pido. Entonces, están estas reflexiones entre el sufrimiento que está pasando en ese momento, ¿no es cierto?, las refer la referencias literarias, ¿no es cierto?, y bueno, la literatura que efectivamente lo mató y también fue su vida, ¿no? Ciertos días, mi, mi alucinación fue tan fuerte que decidieron llevarme a la casa de un pariente para ver si mejoraba. Fue peor. Me llevaron al hospicio, Está contando la opinión que lo in internaron, ¿no? En el mismo día en que llegué al pabellón no sufrí nada. No fue así en el Hospital Central ni en la Santa Casa de Eurofino pasó por distintos hospicios donde las visiones continuaron por más de 24 horas en el hospital y en Eurofino solo la primera noche. Ahora, que creo que será la última o penúltima, porque si entro otra vez aquí no saldré vivo, lo cual fue cierto, entré en el pabellón tranquilo, sin ningún síntoma de locura, aunque hubiese andado toda la noche por los suburbios sin dinero, buscando una comisaría con el fin de quejarme al encargado de las cosas más fantásticas de esta vida, viniendo, viendo las cosas más fantásticas que se puedan imaginar. ¿Qué es lo que hay en mí, Dios mío? ¿Locura? ¿Quién sabe? Y estas son las notaciones que también hace el marketing, ¿no? Ayer se mató un enfermo ahorcándose. escribí mis notas, se, subió, se suicidó del pabellón un enfermo, el día está, está lindo, si volviera una tercera vez acá, haré lo mismo, quiera, quiera Dios que sea un día tan bello como hoy. Y después su propia reflexión, ¿no es cierto? No quiero morir, no, quiero otra vida. Um, ese es el tipo de texto que aparece ¿no, en... Entre medio de otras cosas, incluso cómicas, porque describe cómo se comporta algunos locos, pero siempre llega un poco a esta reflexión de verse reflejado en ese, en ese espejo, ¿no? Eh, insisto mucho en esto, ¿no? no es que quiera suicidarse, que quiere partir de cero, ¿no? Eh, eso es. Um, algunos desafíos. Bueno, como proyecto propio, ¿no? Lograr una verdadera red de edición, difusión y discusión de la literatura brasileña a nivel local. Eso es como lo que en lo que estoy, y lo que espero seguir, ¿no? Eh, es difícil, difícil, difícil. Eh, y fundamentalmente la publicación, yo después de publicar esto, prácticamente, eh, toqué la puerta en todas las editoriales, incluso en Argentina y en España, que yo sé que trabajan con literatura brasileña, ofreciendo mis servicios gratuitos, <risa> digamos, y no hay caso, porque no hay, están todas las editoriales un poquito en, en crisis, sobre todo la editorial chica y no están... Preguntando en Planeta, estoy hablando de las editoriales eh, más in eh, independientes. ¿no? Eh, y nada, así que mi idea así un poco vaga antes de eso es, bueno, quizás la autogestión, crear sistemas alternativos de difusión, publicación, blog, Instagram, lo que sea, y traduciendo a poco y generando un poco así... Reyes también conociendo a gente que esté traduciendo y que le interese y poder armar equipo, ¿no? Y mi proyecto particular, y por eso partí con Lima Barreto, es que es lo que me interesa la traducción y publicación de literatura afro-brasileña. O sea, si hay poca literatura eh, brasileña traducida, hay nula traducción de literatura afro-brasileña. Hay muy poca publicación en el mismo Brasil y difusión en Brasil de literatura afro-brasileña, ¿sí? Por supuesto, eh, en un estudio muy importante, o sea, que a mí me parece relevante, de una profesora que se llama Regina dal castañé que es de la Universidad de Brasilia, que hace un ensayo bien importante sobre la representación en la literatura brasileña, eh, un poco poniendo en cuestión que la literatura brasileña pone, es un espejo de la realidad, eh, muestra cómo... Aproximadamente, no sé, algo así como el 70% de todos los autores publicados, porque trabajo con un grupo de estudio y un corpus de, no sé, 500 novelas de los últimos, no sé, 15, 20 años de las editoriales grandes. El 70% de los autores publicados, el 75% son hombres blancos de Río o Sao Pablo, punto. Eso es, ese es todo el, entonces, luego hacerles que el, el, el análisis por eh, representación de los personajes. Entonces, claro, el 70% de los personajes son además blancos, ¿sí? eh, tantos mulatos y 1 un, o un, un 2% que son, son negros. Luego, eh, la, la separación por eh, tipo de qué sé yo, de eh, trabajo en que aparecen representados por género, por raza, etcétera Y, y claro, el, el 30% de los de lo, o sea, los trabajos en, en los eh, personajes negros son, eh, primero, eh, traficante o, o, o mafioso, digamos lo que es típico, vemos de la favela, etcétera, luego eh, dueña casa, luego esclavo, ¿sí? luego mendigo y luego otras profesiones. Eh, lo cual, claro, efectivamente hay una segregación racial en Brasil importante, pero no es reflejo de la realidad, no el 30% de todos los jóvenes brasileños son eh, de bandas primarias, ¿no? Pero es que todo esto viene de los ojos del, del blanco. Entonces, traducir literatura brasileña y afrobrasileña es como mi sello político también que quiero darle la traducción y por eso Lima Barreto y por eso Itamar, el que les mencioné recién, que también es literatura afrobrasileña actual, muy actual y muy importante. Um, eso. Y claro, esta mi proyección es buscar y crear en algún espacio autogestionado de traducción y edición digital. Si a partir de esto que está haciendo tú, soles partiera algo más estable dentro de la Universidad de Chile, sería maravilloso. O sea, Es el espacio para hacerlo. Si, por ejemplo, en el, en el postítulo que se está pensando en edición, se si incorporara la traducción, que si lo que me acuerdo no viene la traducción como algo importante, eh, creo que debería estar ahí. ¿no? Um, contactar también los autores y autores y lograr también una especie de difusión consentida. Es decir, yo no tengo cómo publicar, pero tengo que... Eh, pero puedo difundirlo, puedo traducirlo el español, ligeramente los autores están muy dispuestos a eso, ¿no? Uh, y, y así se crean también redes de conexión, y también tengo contacto con académicos brasileños que trabajan el problema de la literatura afrobrasileña, que me interesa mucho contactar, esa es un poco mi, el, la línea que quiero darle de traducción, no exclusiva, en todo caso, porque si no, eh, si me ofrecen alguna buena traducción lo voy a hacer, pero... Y algunas cosas por traducir, bueno, ahí están algunos autores que me interesan mucho, muchísimo. El texto erótico que está mencionando eh, es de ella, que es Consenzahue Evaristo, que es una tremenda mujer que debería de, de, de todo el mundo conocer, que viene muy de abajo y que empezó a escribir por ahí por el año, a, la, a los 40, 50 años, eh, y termina, es académica no me acuerdo en la universidad o jubilada. está es un libro de cuentos que se llama Olis de Agua, pero tiene varias novelas, no demasiadas, pero eh, Consenzahue Evaristo es eh, eh, sí, es una literatura muy potente y que un alumno que va a trabajar con literatura brasileña y estuvo en Brasil me dice que los brasileños la conocen porque es justo en todas las librerías y no está eh, luego este Jefferson Tenorio eh, o Aveso da Pel, eh, el revés de la piel podría ser que es una novela muy muy actual que probablemente llegue a traducirse se ganó el premio más importante de la literatura brasileña que es el Jabuti eh, este de Itamar también se ganó el Jabuti eh, y es muy interesante también la, el trabajo de la, eh, sobre la representación de la raza, etcétera y la identidad racial sobre todo. Y este sería maravilloso, pero no es imposible que te traduzca, porque tiene mil páginas o más, que es Ana María González, eh, Un Defeito Chico. Um, es sí de lo mejor que salió la literatura brasileña en los últimos 20 años para mí. Um, esa frase, un defecto de cor, no es de, de Lima, pero yo pienso que hace una, una, una alusión a Lima, porque que eh, el, el va a estudiar el personaje y que igual que Lima, y va, dice, bueno, voy a ser doctor, voy a ser doctor, ¿no es cierto?, eh, y voy a, por fin, no le dice una manera mejor, pero subsanar este atosigante, agobiante, eh, omnipresente, pecado de color original, ¿no es cierto?, como voy a dejar de ser el Nelito y voy a empezar a ser el Doctor. ¿no? Entonces, este de es Fate to the Core yo creo que anda por ahí, ¿no? Eh, pero una novela de mi página. Sí. Está difícil que tenga tiempo de hacer lo menos que me paguen las mis páginas que traigo Pero una recomendación también, eh, es una gran, gran novela. Um, eso, ¿no? ¿Se no, no ve el chat? Escribimos eh, poquito, tuvimos más bien reacciones, hay, hay, hay reacciones de emoción, de agradecimiento. Ah, pero Mercedes, bueno, sí, eh, <risa> vamos, traduzcamos a, a con, somos, me, <risa> eso yo traduje algunos cuentos, pero para uso así interno, un curso yo traduzco mucho también, toda la oportunidad, la, en realidad el primer texto que traduje de literatura brasileña fue un cuento de un gran eh, Cuentistas así como, bueno, yo diría, a la par con Clarice Spector, como los grandes cuentistas del siglo XX, eh, que se llama Cayo Fernando Breu, y que está bien poco traducido, está traducido, pero poco traducido. Y se lo regalé a un profesor que estaba haciendo eh, un curso de literatura homorótica, y ella, un gran texto, y, me, y les gustó a todos, y a todos les gustó el texto, a todos les gustó la traducción, entonces eso me dije, ya bueno, voy a, voy a seguir por aquí, ¿no? Y Cosin Sound sí eh, eh, vale la pena mucho traducir. Eh, eso, eso no, no voy a hablar más porque es la presentación de, de, de mi libro. Aquí está como el formato que tengo de. Ahí, no puedo, espérense. Bueno, el texto también viene. Por ejemplo, el, el diario viene así, ¿no? Viene en algún momento en que ya deja de narrar y tienen como puras anotaciones, ¿no? Eh, la noche, tanto el tanto, sobre expropiación. Bueno, aquí viene esta anotación esta que después él mismo comenta, ¿no? Anoté por ahí. Eh, se un, un en el paredín un enfermo, el día está lindo, si hubiera un tercero de aquí haría lo mismo, Y la dos que sea un día bonito como hoy. Pero también cosas así, Ravelé 3. ¿Quién sabe eso? O sea, como algo que él está, leyó a Ravelé, se acordó de algo de Ravelé y idea para desarrollar, ¿no? Eso, así está el formato del, del, del texto. Y bueno, como les dije, así las notas van ahí de repente incorporando elementos. Ahí no pasa ninguna nota. Eh, eso, por ejemplo, aquí un, cito un texto esto es más teórico, de un texto de, de, de Roberto Schwartz. Schwartz sí. mm. Porque para explicando precisamente una cosa que está ahí discutiendo eh, Lima, ¿sí? O las teorías raciales, por ejemplo, del siglo XIX y XX, que todas las teorías, todas las teorías científicas eh, brasileñas y económicas y políticas del siglo XIX y del siglo XX eran todas racistas, digamos, explícitamente racistas, como um, el atraso cultural de, de Brasil en relación con Estados Unidos, viene es, efecto, ¿no es cierto?, de um, que en Estados Unidos no se mezclaron negros y blancos. Y eso es efectivamente así, no existe prácticamente el mulato en Estados Unidos, son todos eh, guetos. Eh, mientras que en Brasil sí, y eso lleva eh, como con, eh, consecuencia del, del subdesarrollo de la raza negra, ¿no es cierto?, el subdesarrollo del país. Eso es desde la medicina, desde la sociología, desde la, bueno, la frenología eh, ciencia disciplina de la época, ¿no? Todas las, las teorías son racistas, ¿no? Entonces es el contexto en que aparece también Lima Barreto y no tiene por dónde caer bien parado, por decirlo así, ¿no? Eso, eso es todo lo que creo que tenía que, que decir, quizá me extendí demasiado. Querido, no, un aplauso antes de cualquier cosa, porque realmente eh, a partir de una presentación nos, nos entregaste mucho y, y, y me generaste mucha reflexión, cuestiones antes de, de, de, de dar la palabra, eh, acaba de llegar Leticia, me alegro mucho porque ella justo estaba en tránsito también y ella también tradu eh, tradujo. Y de, sí, entonces también estoy muy contenta que esté aquí, pero mira, cuestiones que fuiste tocando que son tan relevantes, porque claro, como te digo, o sea, eh, estos encuentros maravillosos nos han abierto un mundo, por ejemplo, la traducción por pedagogía es decir, que hayas empezado a, a, a, a traducir para enseñar, para tus clases, es realmente un, el, el, un, un, una razón muy interesante, y como bien lo dijiste, no es usual, no se hace, no se da. Yo estoy a punto ahora de meterme en el mundo del alemán para eso, para poder traducir un libro, imagínate, porque no está, no se ha traducido, que es un libro clave. Eh, más cosas, que nos hayas compartido eh, tus errores, yo creo que el concepto de error es mucho más grandioso eh, de lo que nos han eh, instalado, ¿no? sobre todo desde pequeñitos en, el, en, en, en la enseñanza, en la formación, en la, en la evaluación, en el colegio, pero claro, en esto yo siempre cito a Bielsa, ¿eh? o sea cuánto se aprende a partir del error la relevancia del, del error, cuánto podemos reflexionar, el error, el, perdón, el fracaso, él habla del fracaso, no del error, pero traslademos el concepto vialciano de, de, de fracaso al, a la filología y el, el, el, tiene que ver con el error, o sea, todo este proceso que, que nos compartiste. Fíjate que a partir de la sesión con, con Armando, la última vez, pensaba quizás hacer un compilatorio, invitarlos, bueno, ahora están lo, los que están participando cordialmente invitaba a un monográfico en, en la que es la mejor revista de traducción, en, en, justamente en la tradición portuguesa, brasilera, pero pensaba también más adelante eh, momentos de traductores, eh, como una, una, serie, una colección de fragmentos de, de, de, de traductores de ustedes mismos como traductores en, en reflexiones históricas, en momentos, en procesos, en errores, en dilemas, en problemas, la, la vida misma, y a eso quería llegar, eh, y perdonen que me, que me instale en, en, en, en el mundo universitario tecnócrata que estamos viviendo hoy por hoy, en un mundo universitario tecnócrata en donde eh, las humanidades eh, han sido, están siendo muy castigadas. Eh, y tiene que ver con lo que decía Matías, la falta de tiempo, es decir, un académico, un académico estupendo que empezó a traducir eh, por... Por, por didáctica, por pedagogía, para poder compartir, para poder extender el mundo eh, de la teoría eh, en, sus, en sus estudiantes en un primer momento, y por otro lado, por una propuesta que él tiene, que yo la encuentro maravillosa, y es eh, abrir el mundo de la, de la literatura brasileña, eh, y en especial la afro-brasileña eh, en, en Chile, en la, en la universidad, y que haya falta de tiempo. O sea, que, uh -huh. que, que no puedas tener tiempo. Fíjate que cuando estuve de, de subdirectora de investigación abrimos un concurso y en ese concurso, que fue un concurso piloto de, de, de, de, de equipos de investigación, eh, pensamos justamente en los outsiders, en, en el outsider eh, de investigación. O sea, ¿quién nunca se va a ganar un proyecto dentro de la hegemonía tecnócrata? Eh, ¿Cuántas veces no nos ha pasado el, su proyecto es muy bueno, pero a quién le interesa? O su proyecto es muy bueno, pero ¿para qué sirve? A veces, claro, tratamos de tener una persuasión enorme, pero no, no sirve. Me acuerdo una vez que estuve ahí, era una cosa de lens imagínense, de Rodolfo Lenz, y me, y me dijeron eso en, en la instancia hegemónica, una de las grandes instancias hegemónicas que tenemos en Chile para poder financiar justamente nuestro trabajo en general, era un poco como ¿a quién le importa? Entonces, eh, justamente cuando instalamos este concurso, pensamos en ustedes, pensamos en los traductores, o sea, abrir esta instancia para la, la traductología, y, y tuvimos en, en mente nuestro niño símbolo, que era don Miguel Castillo Didier, que, tra, que traduce del, del, del, del griego moderno, ¿cómo traducir? Y en esto... Quiero darle unas gracias encarecidas a Montacerdos, porque Montacerdos, eh, eh, entonces, gracias a Montacerdos, que es una de, de, de las maravillosas editoriales emergentes que tenemos en Chile, haya apostado por esto, lo encuentro fundamental. Pero también hago un, un, un, un, un reclamo sin ningún pudor y de hecho con mucho amor, un reclamo amoroso, eh, a nuestra universidad, que de alguna manera cuide la traducción. Así, fíjate, como tratamos, de eh, como instalamos la discusión de los equipos de revistas, justamente, otra, otro mundo que, que es muy complejo, o sea, las revistas que, por ejemplo, llegan a una alta indexación, pero ¿qué pasa con ese equipo de revistas? Ese trabajo de equipo de revistas, acá tenemos un, un gran editor de revistas que está entre el público, que es Moisés, lo sabe, ¿Por qué no se instala dentro del ejercicio y del trabajo académico eh, y que se, se le cuide la gestión de revistas? ¿Por qué no se hace lo mismo con la traducción? Entonces, son una de las tantas demandas que tenemos, eh, porque duele, duele mucho saber que entre los problemas que tienes, que tuviste, que estás teniendo, y que no queremos que tengas para, para más adelante, es que haya falta de tiempo. No puede haber falta de tiempo para un ejercicio como este. Y por último, que no me quiero eh, quedar yo con el micrófono, eh, la relevancia de tu proyecto también, de tu proyecto docente, de tu proyecto de traducción, de tu proyecto de investigación, que tiene que ver con darle un lugar que se corresponde a la literatura en portugués, a la literatura brasileña, a la literatura afro-brasileña, eh, Matías lo sabe, nosotros no tuvimos un espacio para ello. Las que somos chicas, por ejemplo, chica, a ver, estoy siendo muy arbitraria, claro, leímos a Clarice, ¿quién no va a leer a Clarice? ¿cierto? Eh, cuando yo estudié Vanguardia, empezamos, eh, bueno, yo me, me tuve que ir a Sao Paulo para comprarme libros de Oswald de Andrade porque no hay, no había, o sea, los manifiestos, ¿por qué? Porque empiezas a hacer lo que yo digo, el ranking del vanguardismo en Hispanoamérica, y lejos, pero lejos, el movimiento más interesante, más rupturista, más revolucionario, y más rico en complejidad, es el antropofágico, ¿no? Entonces, eh, hay tanto, hay tanto por, por, por aportar, eh, eh, hay tanto por, por aprender, entonces, eh, y hay tanto por hacer, no, esa última diapo que muestras, ¿no? todo lo que queda por, por traducir, hay mucho más, entonces, nada, te agradezco, no sé si alguien quiere hacer alguna, algún comentario, Leticia, acabo de leer tu, tu mensaje ahora en el chat, no importa, porque sabíamos que estabas de viaje, así que no sé si quieres hacer algún comentario, alguien quiere hacer algún comentario respecto a, a esta presentación, ¿no? esta presentación tan sui generis. Oye, eh, ¿tú leíste más literatura brasileña que yo en la carrera? Yo leí cero, cero, no me leer nada, yo no conocía, yo cuando me metí en literatura brasileña, entrando al doctorado, eh, no sabía nada de historia de Brasil, de literatura brasileña, nada, si partí de cero. Eh, no veíamos en el colegio no se ve, en la, en la, en la universidad tampoco. Imagínate. Etcétera. Sí. Mm -hmm. No, hay una, hay, tenemos que hacer un acto reivindicativo, ¿no? que, eh, eh, que de alguna manera no, nos abra y, no, y nos conecte, porque realmente hay mucho. Y yo te lo digo también con mi experiencia como experiencia, como profe de lingüística, como profe de lingüística histórica, que hace historiografía lingüística. Eh, también, o sea, esa conexión hay una escuela maravillosa que está en Campinas que es increíble uh -huh. lo que se hace en la USPI con historiografía lingüística y claro, no lo conectamos no lo conectamos no, no, lo, no nos enteramos hasta que nos metemos justamente en este mundo y vemos, a ver, acá se está haciendo muchísimo o ya se hizo muchísimo eh, y creo que en literatura hay que, hay que hacerlo sin lugar a dudas ¿no? ¿no? Uh -huh. Dice acá Leticia que va a ver la... Ah, mira, te comenta. Ah, ¿no? sí, pues vamos. Va. Sí, en... sí, yo creo Bien. que ustedes tendrían que armar un equipo en conjunto. Lo pienso sobre todo como para unir fuerzas. Cada vez estoy más, estoy más convencida que, que el trabajo en solitario es, es maravilloso y a veces es, es inevitable, sobre todo en, en países pequeñitos como el nuestro. De, de, de inmediato te doy la palabra, Mercedes, querida, eh, pero hay que empezar en equipo. Eh, y damos fe como sí. el Latch, por ejemplo, ahora como el, el, el grupo que tenemos Que es una maravilla de historiografía de, de la lingüística aplicada Pero hay que unir fuerzas, quizás es la única manera como para que se empiece a visibilizar Y se reivindique una labor tan maravillosa como la de la traducción Mercedes, ¿dónde estás? Hola, buenas tardes, ¿te escuchan? <ríe> sí. sí Ah, bien, bien Sí, este, si yo tuve un problemita con el audio, así que alguna parte quizás me, me, se me perdió al principio, pero este, me interesó muchísimo la presentación de este autor en particular, y, y en la presentación estaba queriendo escuchar algo sobre la faceta eh, del, del autor que, que nos presentaron esta tarde, ustedes, este, agradecida por supuesto con eso, eh, esa faceta de cronista, Uh -huh. eh, es algo que me interesa puntualmente. Eh, y, y lo ligo a esto con lo que estaba diciendo Soledad eh, acerca de la vanguardia. Eh, nosotros eh, desde esta mirada eh, latinoamericana siempre queremos este, encontrar esas redes este, de de diálogos, si, si las hubo, entre, bueno, una, una vanguardia pensada en Latinoamérica, en toda Latinoamérica y a mí me pasó eso en relación con el modernismo Entonces, este, yo localicé a este autor particular que nos presentó este, gentilmente el traductor esta tarde eh, lo, lo estaba asociando directamente con eh, la crónica que es lo que yo estuve trabajando porque yo estuve pensando eh, a todos los eh, cronistas cariocas de eh, comienzos del siglo XX y finales del XIX en relación con puntualmente Darío ¿no? también esa figura central del Darío este hispanoamericano eh, ro eh, rodando por distintos países de de Europa, por Estados Unidos, y me, me importaba localizar eh, el centro de la crónica modernista en el contexto carioca. Entonces este, quería preguntarte si, si nos podías eh, dar también una visión, cómo viste eso, eh, no, no es muy difundido ese trabajo, y bueno, eso por un lado. Y mm, otra cuestión, eh, ese proyecto que mencionas sobre traducción y publicación de literatura afro, afro si eso ya está en marcha, si ya estás en diálogo con este... Eh, bueno, con, con interesados en Brasil eh, o en otros países que estén trabajando eso lo pregunto puntualmente porque yo estoy trabajando eh, en un proyecto eh, en donde hacemos una práctica muy saludable que es este, eh, esa cuestión de la mirada colectiva sobre la traducción, sobre los distintos procesos de la traducción y, y también este, importa también nuestra este, mirada de, de hablantes nativos, por ejemplo eh, eh, los textos eh, en portugués traducidos al español, y eso da mucha tela para cortar y me parece también este, muy interesante. Eh, por eso, si eso ya está en marcha, si hay ya una especie de, de, de conexiones ahí, si no sería importante también. Y puntualmente por la autora, una de las autoras que, que aparece en la última diapositiva, eh, Conceição Evaristo, que yo te digo, este, en el contexto eh, que yo conozco en Brasil, que es la literatura nordestina, eh, es esa cuestión de lo afro-brasileño, eh, afro muy potente en el nordeste, puntualmente en el estado de Bahía, es un ícono, es, es la universidad ahí con esa figura central, entonces eh, me parece también... Eh, interesante ver cómo, cómo están dialogando actualmente ¿no? los estudiantes, los estudiosos, los lectores en Brasil sobre determinadas este, figuras, ¿sí? en este caso poética. Mm. Y bueno, nada, gracias. Uh, gracias, <risa> gracias a ti. Pucha, de, la, de crónica, yo he estudiado muy po poquito la crónica y he leído también poco. Eh, yo conozco grandes, o sea, he leído algunos autores, pero no, no sé si te podría dar más nombres que los que ya quizás conozca, que son como grandes figuras importantes a principios del siglo XX cronistas, que son Joao Torillo eh, y Rubén Braga, no sé, quizás Leticia conoce más. <risa> eh, y, y quien, bueno, también yo creo que quien ha estudiado eso harto en, en, en mi universidad como colega, que es, el, es la Alejandra Botinelli, que yo creo que te podría dar aquí eventualmente el, el contexto, porque esa es su tesis doctoral de todo el periodo eh, transición del siglo, y en relación con eh, precisamente cosas como esta, no la crónica, las revistas, etcétera, etcétera. Eh, así que hay que, bueno, eh, sí, eh, prefiero porque... Por ejemplo, del mismo Lima, yo, claro, leí el diario Los Espíritu, leí las novelas, leí cuentos, no leí, no soy especialista en Lima Barreto tampoco, ¿sí? He leído biografía, la, la gran no, biografía de, que salió hace poquito de Lima Barreto, que es de Lilia Molly Schwartz, un libro así como, un, que sirve como para <risa> eh, arm, armar una casa, no sé, porque son, no sé, <risa> 1500 páginas de esas como escritas de Patosla, ¿no? Eh, no la leí, leí un pedacito, no. Um, y claro, pero, pero Lima sí tiene un trabajo importante con la crónica porque era, era bueno, trabajó en, el, en los diarios, ¿no? Revista, ¿no? Y revistas, fundó sus propias revistas, fundó varias revistas, pero de esas revistas, bueno, como todas las revistas literarias que tienen un número y desaparecen, ¿no? Eh, y yo creo que en gran parte también el ejercicio con, con, con Lima es eh, um, leer su ficción como, como crónica. Yo sé que es como un poco un anatema ese, ¿no? Pero pero, por ejemplo, el, el primer biógrafo importante que fue Francisco Asís Barbosa, eh, también en 1950 y algo, salió la primera biografía de, de Lima, que es un texto más corto. Toda la biografía que hace de Lima Bar Barreto, o no toda, pero gran parte, eh, hace algo que es un pecado original quizás para los literatos, es tomar las novelas y escribir la biografía a partir de las novelas, todas sus referencias. Bueno, es que aquí cuando Lima entró a estudiar no sé dónde y pone la cita de de Isaías Camiña, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, eh, y eso sirve por eso el texto el que yo traduje, eh, si bien no es precisamente una crónica, es un diario, ¿no es cierto?, con anotaciones, pero podemos leerlo de la misma manera, ¿no?, porque por eso pongo la novela al lado del, del diario, ¿no?, porque son anotaciones directas de un texto que prácticamente no tiene un proceso ni siquiera de ficcionalización, cambia el nombre y, y no mucho más, ¿no?, eh, varias de las cosas que les puse como citas vienen tal cual en la, en, la, en la novela. Entonces, en ese sentido, hay crónicas de Lima Barreto que se han publicado, se han publicado bastante, hay unas no es que son como crónicas para niños, crónicas sobre fútbol y, y crónicas periodísticas también, ¿no? Pero sería interesante también leer eh, la novelística de Lima Barreto ficcional, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la crónica, la medida en que probablemente no hay... Ningún texto literario de la época que refleje mejor la vida social de Río. Que... Por eso pongo también el artículo de Charles así como Charles está explicando en el siglo XX, finales del siglo XX, algo que, que um, una estructura social y de pensamiento de, la, de, de Brasil del siglo XIX y, y principios del XX, y creo que eso ya está en, en Rima Barreto, puesto como ficción, pero que en fondo es eh, um, la descripción de una estructura social. Eso, me vino a vueltas largas, pero... pero eh, <risa> creo que más bien es, va por ahí en cuanto a redes, no, es un proyecto porque acabo, no, no acabo de terminar este libro pero eh, acabo de terminar eso como proyecto grande y um, trabajé, empecé a darle vuelta también a, a cómo publicar me puse en contacto con editoriales como dije y eh, casi imposible, ¿no? entonces estoy traduciendo cosas por hasta por, por regalo, digamos, porque sé que alguien está haciendo un curso sobre tal cosa y, y voy, así como traduje este de literatura amorótica también alguien que está trabajando con literatura afro, a, afro, afro, en realidad, afro de todos lados, sí, eh, pero afro brasileña no, entonces ahí traduzco cosas de literatura afro brasileña, etcétera. Aquí con Leticia, bueno, ya habíamos hablado por mail y hemos quedado de, de hablar y juntarnos, yo creo que por ahí podemos empezar a armar algo también como proyecto. Um, eh, no sé, no hemos hablado todavía, pero como empezar a armar ideas, y yo también, en el, yo, bueno, yo trabajo en un diplomado, o sea, coordino un diplomado que se llama Literaturas del Mundo, de la Universidad de Chile. Entonces, hay profesores de todas partes. Todos, todos tienen una o dos clases invitadas, ¿no? O que hablamos de todas partes, porque muchos somos de la Universidad de Chile, pero entre esos tengo un profesor brasileño, precisamente, que no trabaja en literatura afro-brasileña. Sí trabaja, pero su, sus clases son sobre literatura africana lusófona, que también podría ser una línea que me interesaría explorar, porque ahí él trabajó con una autora que se llama Paulina Chisiane, eh, muy, muy interesante, muy importante, eh, eh, de Mozambique, uh, pero era imposible encontrar un texto en español. <ríe> y al final encontramos uno, una versión muy digital, muy mala, pero no, no podíamos encontrarla en, en español, ¿no? Eh, Pauline Cicciane, que es una autora que se ganó el, el año pasado, de hecho, el, el premio Camões, que es como el Cervantes en, en lengua portuguesa, pero que es mucho más diverso que el Cervantes, que es como español, español, latinoamericano, español, español, latinoamericano, bueno, este, este tiene angoleños de, eh, de Mozambique, mucho brasileño. Eh, Portugués en el mundo. sí, sí. sí. Y ese ganó ese premio hace poquito, una historia muy importante, pero no existe. En español existe un libro de una editorial que ya no existe en, en, en España, etc. Entonces, por ahí, yo quería hablar con él para que porque él estando en Brasil, trabajando con eso, también me puede acercar a autores que no van a llegar nunca jamás, tampoco a mí. O sea, yo conozco a los autores conocidos, los autores premiados, los autores que... Puedo descargar libros, ¿sí? Pero, pero ¿qué pasa con, qué sé yo, con los autores... Eh, de alguna tradición popular que yo desconozco. Autores de tradición más bien oral, por ejemplo. Uh, autores que de publicación local. Muchos de los autores más interesantes chilenos están publicados en editoriales pequeñas que no van a llegar nunca fuera de Chile, por ejemplo. Entonces, trasladando esa, esa experiencia hacia acá, eso me interesa, como empezar por ahí desde el lado académico, y si Leticia y alguien más que conozca que esté traduciendo activamente literatura brasileña, sería bueno armar como eh, conjuntar fuerza. Y no es tan difícil hacerlo. ¿sí? Eso. No sé qué más me preguntaste. <ríe> se me fue muy largo. Eh, ¿Me faltó algo no? Ah, y el nordeste. Bueno, sí. Es que en... en, en la población negra brasileña es, es, no, no es tanta como uno piensa. La población mulata. Eh, es más que la que se declara en los censos. <ríe> ¿sí? eh, mucho más. Eh, pero... Pero claro, salvo en, pero en la zona de Bahía, no, pues la zona de Bahía es la zona eh, cultural, tradicional y eh, racialmente, ¿no es cierto?, afrodescendiente, sigue siendo población mayoritaria, el resto de Brasil anda por el 10% no más. Um, y es que es interesante, ¿no es cierto?, que es una, y ahí es donde, claro, en las universidades de Bahía, en todas partes, se, se estudia, y, y un, en los estudios afro son importantes, doctorados, etcétera, etcétera, ¿no? Um, Itamar también es del norte, Itamar no me acuerdo exactamente dónde es. Eh, es de Salvador, sí, es, efectivamente. Eh, es de Salvador, precisamente, es geógrafo, no es literato, eh, el que mencioné, sí. Es de Salvador, es profesor en la Universidad de, de, de Bahía y es doctorado en estudios étnicos, o sea, sabe también de lo que está hablando, no, no solamente es profesor de eso. Uh, sí, Tamar, sí lo, lo mencioné porque eh, la parte que no estaba, eh, yo estuve cuando leí todo to que to, o todo to doctorado, eh, cuando casi recién salió, eh, me puse en contacto con él porque quería traducirlo y le pareció fantástico, pero ahí hubo problemas con, con el tutorial, así que no tuve donde publicar eso. Y después salió, ahora salió la traducción en español. Eh, Fundamental, fundamental en, en, en Bahía y ahí con César Evaristo, claro, una, una figura importante, pero que, como dije, en, en el sur de Brasil, por lo menos donde fue mi, mi estudiante, no, no encontró nada, nada, nada. Eh, eso. La cultura brasileña, bueno, en gran parte, viene de allá. Eso hay que decirlo también. Como no hay mucha representación afro, pero todo lo que conocemos, así por lo menos típicamente de la cultura brasileña, es... Afro, desde la samba, el, el candomblé, eh, qué sé yo, la cachaza, capoeira, eh, todo, es, todo es, viene de ahí, ¿no? Y <risa> el fútbol, <risa> la fe la <yuada, risa> tradicional. Y el fútbol que empezaron a ser buenos cuando empezaron a aceptar a los negros, <risa> porque entran en un deporte de caballero y, y ahí empezaron a, a ganar, ¿no? Eh, eso, eh, me callo, no sé si hay algún comentario más. Eso, algún comentario más, que yo creo que da mucho, mucho que, que, que hablar esto porque es una suerte de punta de iceberg a partir de, de Lima Barreto, o Bajeto, <ríe> pronunciado ahí con, con esta fricativa medio, medio velar, vibrante. Eh, Eso mismo es lo que pienso yo cuando digo Bajeto. <risa> ficativa, ficativa, medio velar, vibrante, claro, medio glotal, vibrante. El, el, el, me encanta, me encanta. Eh, nada, queridos, querido Matías. Si no hay más comentarios, eh, mira, el, el Leticia, yo creo que se tienen que quedar ahí en, en contacto. Mira lo que te comenta Vicente Men Menares de revisarlo ah, sí, sí. en línea. Mira, Conozco los, los fondos, hay sí. fondos de, sí, de brasileños, pero ahí, es a diferencia de los fondos del libro, porque el, el, este libro lo traduje con un fondo del libro, o sea, me gané el fondo del libro en realidad cuando la traducción ya estaba casi hecha, así igual no postulé, eh. pero eh, la postulación de fondo del libro es la, la postulación individual, la de, la de Brasil es de la um, editorial, la editorial tiene que postular al, al traductor y ahí entonces Ay. es el, el negociado que tengo que entrar con los... pero existe y no, creo que no muchas editoriales conocen ese fondo si sí, muchos de los libros traducidos, no sé si Leticia el, el, el de um, Lima que ustedes tradujeron eh, también tenía ese fondo o no, pero el de um, este, el de um, vine acá, también un sello aquí del el, el de Itamar del gobierno brasileño pagan porque se, digamos, financia traducciones al extranjero de... Um, Así que es el fondo que tengo que explorar, por supuesto. Gracias, eh, Vicente. Sí, buen dato, buen dato. Eh, oh, me avisan que mi conexión es inestable. Eso significa <ríe> que ya es hora de ir cerrando para no caernos, para no caerme. Bueno, tú estás ahí de, de co-anfitrión, co pero de todas maneras creo que... que eh, ya llegamos a la hora de, de despedirnos. Sí, sí. Yo me voy muy contenta, me voy muy emocionada porque nada, se abren, se abren brechas eh, y sigue habiendo demandas, demandas para para el mundo de la traductología y la traducción, y cuidarla, ¿no? Tenemos que cuidar la, la, la traducción. Y compartir esto, y que, quede, y que quede grabado, creo que es una muy buena manera, es un muy, un muy buen acto de habla. Así que Matías, lo dicho, gracias enormes, gracias a todos los que pudieron estar, eh, y gracias también a los que nos van a ver, porque sé que hay mucha gente que quedó con ganas de, de verlo en vivo y no, no pudo, Así que nada, nos vemos pronto, les voy a dar un nuevo aviso porque nuestra próxima reunión era nuevamente sobre traducción, traducción en el árabe, con nuestro querido amigo también de la facultad, Kamán Cunsille, eh, pero vamos a tener que cambiar la fecha. Eh, eh, no vimos ahí el, el efecto clase segundo semestre y que puede coincidir el, el horario con el horario de, del, de la conferencia. Así que les avisaré por correo. Eh, y lo dicho gracias a todos y un abrazo abrazo Matías muchas gracias chau, muchas gracias chau. a ti Sole y gracias a todos